la puerta de la humilde casa la voz de la cartera muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer piso. mamita, mamita se acercó gritando la madre extrañada dejó el Espíritu y el pibe le corriendo y llorando el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, me ganaré dinero Seré un bandolero, un martillo, un mosé Dicen los muchachos yo, este argentino que tengo más tío que el gran Bernabe, te vas a ver, querido, cuando allá en la cancha mis goles, mis goles se aplaudan, será un trufador favor. Jugaré la quinta después de primera. Yo sé que me espera la cruzada de Dormí el muchacho y tuvo esa noche. El sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver, faltando un minuto, estar cero cero. 0-0, tomó, tomó la pelota, cero en su acción en a todos, se enfrentó el arquero y con fuerte tiro, Quebró el The Lord!